Ser profesional implica ser eficiente y fiable. La tecnología puede ayudarnos, pero para ello debemos dominarla. Conseguir esto supone tener un equipo bien formado que comparta unas bases de conocimiento común y trabaje de forma colaborativa. En Modelical llevamos más de 10 años implantando tecnologías digitales en empresas que han visto potenciado su negocio. Hemos recopilado todo ese conocimiento y lo ponemos a tu disposición en Campus. Campus incluye una plataforma de formación online con más de 200 horas de material didáctico estructurado en cursos, videotutoriales, ejercicios y tests. Este contenido está impartido por los especialistas de Modélica y abarca desde el nivel básico a los flujos de trabajo más avanzados. Además, está disponible en inglés y castellano. También incluye una herramienta de evaluación de conocimiento enfocada a los principales perfiles de la industria de la construcción. Con ella podrás evaluar los conocimientos técnicos de tu equipo o tus candidatos y conocer el nivel de tu plantilla para customizar la formación. Asimismo, Campus incluye un soporte personalizado por parte de un especialista de Modelical para resolver dudas específicas de tu trabajo. Gestiona el conocimiento de tu equipo y supera tus retos empresariales con nuestra solución de formación completa Campus.